Hola, ¿cómo estás? Siguiendo esta serie de frases inspiradoras, la frase que te traigo hoy tiene que ver con esos momentos en los que empezamos a saturarnos por tener muchas cosas en nuestra mente. De repente empezamos a pensar seguidamente de muchos temas y eso nos satura. Tengo esto que hacer, tengo esto otro que hacer. esos momentos te sientes un poco, bueno, pues que estás en una rueda y que no puedes parar de ella. Comienzas como a estresarte. En esos momentos la frase inspiradora que puedes aplicar, la que te traigo para que practiques, eh, porque eso que nos decimos impacta en nuestra propia experiencia emocional, en lo que estamos viviendo, la frase es, estoy libre y vivo el momento, hago las cosas de una en una y eso está bien. Recuerda, decirte a ti mismo y dejar que cale dentro, porque eso que te dice se convierte en pensamientos internos y te ayuda frente a enfrentar esa experiencia. Recuerda, estoy libre y vivo el momento, hago las cosas de una en una y eso está bien. Por ejemplo, en el hacer diario tienes muchas gestiones y de repente estás con muchas cosas a la vez. Y empiezas a sentir pues, cierta incomodidad. Eh, te dices a ti mismo bueno, de que estás viviéndolo estresadamente o que son demasiadas cosas o eh, activas tus propios deseos. Me gustaría que esto fuera de una manera o de otra. Pues en esos momentos, si utilizas esta frase contigo, vas a poder ir experimentando un cambio energético y emocional en ti. Es liberarte cuando te dices estoy libre y vivo el momento, es liberarte y conectar de nuevo con el presente. Y cuando te dices hago las cosas de una en una y eso está bien, te estás dando permiso a entender que la vida y tu experiencia de vida es un proceso paso a paso. Justo este pack es lo que falta muchas veces cuando ya estamos experimentando ese resultado de estrés. Así que adelante, te animo a que lo practiques, que lo pruebes y que observes cómo cambia en ti el cómo te sientes, tu energía, qué sientes. Pon palabras ahí después. Si estás más liberado, con menos tensión, con más, más clarificación o realmente pues, más despierto. Bueno, pues eh, a por ello y... Que tengas mucha suerte, que lo practiques y que te funcione. A mí me funciona personalmente y por eso lo, lo comparto aquí.